En la clase pasada vimos que cuando corroborábamos el tamaño en píxeles de esta imagen, ¿sí? desde el tamaño de la impresión, vimos que eh, si acá nos fijábamos en, y lo colocábamos en pulgadas, bien, y acá colocábamos las pulgadas que necesitábamos para esta imagen que eran 5.89 x 4.31, a esta imagen la estábamos colocando en realidad en la maqueta con una resolución de 600 x 600 dpi 603 x 603 píxeles por pulgada ¿bien? esto era porque la imagen tenía más píxeles de los que necesitábamos entonces al llevarla al tamaño de impresión que necesitábamos la resolución se elevaba ¿bien? ¿Qué, ¿Qué paso le hemos pedido a Scribus que haga antes de generar el pdf? Le acabamos de pedir que remuestre las imágenes que estén en una situación de estar con una resolución superior a 300 dpi, que remuestre a 300. Y entonces, ¿qué ha hecho el programa? Aquí le voy a dar a esto a aceptar y voy a venir a imagen, escalar imagen y lo que ha hecho en realidad el programa cuando nosotros le hemos dicho que acá remuestre a 300 fíjense lo que va a pasar con estas medidas de ahí del tamaño en píxeles bien si yo le digo acá 300 por 300 automáticamente se redujo el tamaño en píxeles ¿sí? entonces esta operación es la que hace un maquetador cuando nosotros le pedimos que Remuestré las imágenes que superan 300 dpi y las lleve a 300 no está comprimiendo y no está bajando el peso porque cambia la resolución sino que está bajando el peso del pdf porque redujo el tamaño en píxeles de las imágenes